Hola, ¿qué tal amigos de La Voz de la Afición? En esta ocasión pues quiero dar mi opinión de la final del Mundial de Clubs 2021 donde se va a enfrentar el Bayern Múnich campeón de la Champions League en Europa y el Tigres campeón de la Conca Champions, ¿verdad? Bueno, pues hay una amplia diferencia entre estos dos equipos. En primera, pues el Bayern Múnich en la Champions se enfrenta a equipos grandes, poderosos como son el Real Madrid, el Barcelona, la Juventus, el PSG, por nombrar solo, solo algunos y el Tigres pues, se enfrenta a equipos de, de la Liga Mexicana y también a algunos de, del continente americano, de, de Centroamérica hacia, hacia el norte los más peligrosos eh, además de, de los mexicanos son los eh, estadounidenses ¿verdad? es una amplia diferencia entre, entre rivales del Barrier y rivales del, del Tigres el Tigres le ganó al campeón de, de la Libertadores de, de Sudamérica Donde pues la verdad es que Palmeiras me sorprendió Porque pues es el equipo brasileño más defensivo que, que he visto en toda, en toda la vida Nunca había visto un, un equipo brasileño que se viniera a encerrar tanto También eh, Tigres se, se encerró muchísimo Lo que les terminó separando pues fue un, un penal que, que fue anotado por... Ginak, Ginak, FC le ganó a, a Palmeiras, ¿verdad? Que porque pues, Tigres depende completamente y únicamente de Ginac. De porque el Tuca pues, no ha sabido demostrar que, que es un buen técnico eh, que no dependa de, de este extranjero. Porque en el último partido en Liga MX contra Necaxa, donde no jugó ni González ni Ginac, empató a duras penas contra, contra Necaxa, ¿verdad? Entonces, pues. La verdad es que Jinak FC va a jugar contra Bayern Múnich este jueves 11 de febrero a las 12 de la, de la tarde, hora de, de México. Y bueno, pues Bayern Múnich eh, se enfrentó al campeón de, de África, donde pues eh, tuvo muchos, muchos disparos. Se notó que estaba cascareando a pesar de que llevaba su, su mejor equipo. Se vio tranquilo, incluso Lewandowski al final mete un gol de cabecita estilo... ...FIFA el videojuego... ...donde pues le mandan un, un pase... Eh, ...dentro del área... ...y él nada más está ahí atrás del portero... ...para meterla tipo... ...FIFA videojuego ¿verdad? <ríe> Muy bien, bueno pues la verdad es que... ...la diferencia entre ambos equipos es... ...bastante, bastante amplia... ...en cuestión de, de plantel... ...no hablemos ni siquiera de, de presupuesto... ...porque es eh, abismal... La, ...la diferencia contra... ...contra Tigres... Eh, ...y bueno pues eh, aquí... Me voy a inclinar ampliamente por el favorito que es Bayern Múnich. Tigres va a depender solamente de lo que haga Yirak. Y pues eh, regresarán con la hazaña de que la CONCACAF por fin llegó a una final del Mundial de clubs ¿verdad? Muy bien, bueno pues muchas gracias. Esperemos que sea un buen partido, que sea divertido, entretenido para todos nosotros los aficionados al fútbol. Y pues si no te has suscrito al... Al canal te invito a que lo hagas, es totalmente gratis. También eh, que actives la campanita para que recibas las notificaciones de cada video que vamos subiendo. Y pues te agradecemos mucho si también le das un like. Que la pases muy bien con el fútbol y otros deportes. Hasta luego.